Bueno, aquí está mi proyecto final y he estado pensando mucho sobre cómo enfocarlo y tal, y al final he decidido no complicarme demasiado la asistencia. Así que simplemente diré que hay asignaturas que sobrepasan las expectativas tanto del docente como del alumnado que se matricula en plan esto es una María que me saco yo con la que?». No es mi caso, porque yo he aprendido mucho. Eh, ahora sé comentar mi idea y mi opinión en un debate, e incluso llevarlas al extremo en clase y eso no es malo. Ahora defiendo lo que pienso y con argumento. Yo creo que hay que educar en valor en el aula. ¿Qué? Dice? Yo creo que no hay que educar en valor en el aula. Yo pienso lo mismo que aquella. Ahora sé escribir un texto, estrujarlo y sacarle el jugo. Y he aprendido que reinterpretar lo que se lee no es algo malo. Para nada es negativo. Eh, es una forma de adaptar lo que he aprendido, y de cuestionarte tu idea. ¡Jaguetón! ¡Ay! ¡Mozo! tapeteco. Ahora comprendo la importancia de la comunicación no verbal y la fuerza y la contundencia que tiene tanto el cuerpo como el subconsciente de expresar y de interpretar. Porque bueno las palabras siempre pueden mentir, pero una expresión facial o, o una mirada nunca. manera y ya llevándolo al, al terreno del formato audiovisual, he aprendido que el modo de captar una imagen eh, nos está ofreciendo información extra a la hora de interpretarla y que esa interpretación variará pero eh, radicalmente según el ángulo utilizado, el plano, la luz... ¡Tío bueno! ¡Loca! ¡Tira para la casa! Anda ya, pero si encima tienes la cara como las mierdas! Sí, el tío, tío, se ha picado y todo. Se ha picado, se señor. ha picado. Tío, picado, picado. Se no era un ángulo. Se era un ángulo. Por si. Sí, sí. Ha sido muy instructivo. <risa> <Que no puedo. risa> esto, esto es muy poco profesional ¿eh? Yo sigo pensando que esto es muy poco profesional O sea, aquí la directora se ríe